Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, acabamos de terminar. Hoy lo he hecho al revés, a la clase con los alumnos del curso. Eh, último webinar del año. Hemos estado pocos, ha habido algunos que nos han abandonado, cacho de, de perráncanos. Pero bueno, bien, bien. Eh, como siempre, temas súper importantes, así que ya sabéis todos los que lo tenéis que ver en diferido. Verlo, verlo porque se han tratado cosas importantísimas. Eh, para um, voy a resolver una duda que preguntaba ayer y voy a ir a los comentarios para no, para no faltar a la verdad al menos intentarlo <ríe> eh, porque me lo preguntaba a quién por aquí a ver si lo encuentro aquí Fernando Jiménez decía, hola, ¿a qué te refieres con operar en 15 minutos, 4 horas o 1 hora? ¿Puedes explicar esto con más detalle? ¿Significa que tienes que estar 4 horas delante del ordenador desde que entras hasta que sales del mercado o cómo va? No, no tienes que estar tanto tiempo ni mucho menos. Al revés. Eh, operar en 15 minutos significa que tú pones tu gráfica en 15 minutos y en base a lo que ves, así actúas. Ent haces entradas y salidas. El mercado es fractal. ¿Qué significa que el mercado es fractal? Que las mismas figuras, las mismas líneas de tendencia, etcétera, etcétera, se cumplen, sea en un minuto, sea en 15 minutos, sea en una hora o sea en diario, no importa. Entonces, ahora con la gráfica eh, lo voy a explicar para que lo tengáis en cuenta. Sobre gente que, que, que no tienes por qué saberlo ni, ni, ni, ni de coña. Y, y, y bueno, lo vemos en un momentito que no, que no pasa nada. Eh, Decía John Buden que no te midas por lo que has logrado, no mides lo que has logrado, no lo que has logrado eh, sino mide lo que podías haber logrado con tu habilidad. Me explico. Esto me, me salió por, por eh, un bueno pues un, un alumno de, de, de, mat de mates que tengo, eh, que le, le ayudo con las matemáticas y demás, y, y me decía, joder, es que... Eh, Va mejor Blanda ha puesto mejor nota a un amigo mío, a un compañero suyo de clase, porque ha mejorado mucho, y, y joder, pero sin embargo, yo le digo, ya, pero es que tú, con la facilidad que tienes y con lo que sabes, deberías haber sacado mucho mejor nota que tu amigo, que habéis sacado la misma nota, habían sacado los dos, un seis y pico en el examen, digo tú, que para ti es mucho más fácil, tendrías que haber sacado un 8, un 9, un 10 fácilmente. A él le cuesta mucho más, es un poquito más duro de mollera, pues cada uno tiene las facilidades, y, y, y sin embargo el otro para las letras es mucho mejor, y este lo es para ciencias, pues, entonces, no midas, eh, no te midas por lo que has logrado, sino lo que podrías haber logrado si, si hubieras dado ese 100%, si hubieras dado de verdad lo que puedes hacer, entonces, si sabes que con lo que, con lo, si sabes con lo que saque, con lo que sabes, puedes hacer más, joder, eh, dalo, dalo, que ya que estamos, Vamos a estar eh, a tope en lo que hagamos. Bien, no me enrollo más. Comenzamos que estamos al día 21 de diciembre. Casi dentro de poco este rato será día 30 y nos quedará para el final de año. Por cierto, mañana vencen un montón de opciones y contratos de futuros. Eh, creo que son días para estar fuera, y aquí, yo, mi menda, va a estar fuera del mercado por lo menos hasta el día, yo creo que día 10, por ahí, más o menos. Al menos, a no ser que vea una oportunidad muy, muy, muy golosa. No hay que estar siempre dentro. Ya, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si no te vas a perder cosas muy, muy, muy muy guays. Bueno, tenemos un mercado hiper, mega aburrido, ¿vale? O sea, lleva ese, lo que decíamos antes en la clase, ¿no? Esta zona fue un rollo, pero bueno, no estuvo mal. Esta fue un poquito más rollo que la anterior, pero bueno, y esta está siendo una... Buena, ya, ya, ya, es, es un... Bah, bah, bah, bah, bah. Bueno, ¿qué hablábamos? Decíamos que si yo me pongo, me vengo aquí, me pongo el, mi gráfica en 15 minutos, ¿Vale? Eh, ¿Qué quiere decir que yo voy a operar en este rango de, de 15 minutos? Voy a hacer mi análisis en función de lo que vea en el gráfico de 15 minutos y en base a eso voy a comprar y voy a vender. ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo eh, si yo tengo aquí una zona de soporte, vamos a marcarla, vale creo que se ve bastante, vamos a marcarla mejor con un rectángulo, porque así mmm, veis un poquito más como... ¿Vale? Más o menos ahí, tengo una zona de soporte. Oh, Hostia, se esto es un poquito tonto. Bueno, ¿y qué hago? Pues si yo hace una resistencia, soporte, soporte, soporte, resistencia, resistencia, soporte, puedo hacer una entrada en largos y tirar arriba, por ejemplo, ¿vale? Ahora, si pierde este soporte, ¿qué pasaría? Pues que me voy para abajo, ¿vale? Y podría entrar, pero estoy actuando en base a lo que yo leo en un mercado de 15 minutos. Vale, vamos a ver qué pasa con este mismo mercado en una hora. Vale, Pues yo me voy a mi gráfica de una hora. Eh, no hace falta estar cuatro horas o una hora o quince minutos. Es decir, yo simplemente, si yo digo, voy a hacer una compra aquí y voy a hacer una venta aquí, yo hago mi compra y ya dejo mi venta hecha. Por cierto, importante, y lo vuelvo a recordar, cuando te vayas a dormir, cuando te vayas fuera del gráfico, cuando apagues tu ordenador... Deja tus compras, las que quieras hacer, si quieres hacer alguna. Y tus ventas, si quieres hacer alguna, hechas, puestas. Porque luego se hace el movimiento, no has comprado o no has vendido y te tiras de los pelos. El que tenga. Yo como tengo poco, me tiro poco. Bien, vamos a ver la misma gráfica en una hora. Pues la misma gráfica en una hora, aunque se ve parecido, vemos que tenemos además la zona de soporte. Taca, taca, taca, taca, taca. Oh. Fijaros, eh, qué casualidad. Es una zona de soporte importante en una hora. En 15 minutos hemos visto que era interesante, pero en una hora, que además, joder, así me deja. En una hora eh, además de interesante es más importante. ¿Por qué es más importante? Porque cuanto la periodicidad, la periodicidad es más alta, pues más importante es esa zona de soporte o esa zona de resistencia. En este caso tenemos una zona de soporte aquí, bueno, luego tenemos la parte de mínimos, y tenemos una resistencia aquí arriba, ¿vale? Que es una zona, aunque tengamos la línea aquí invertida, ¿veis que tenemos aquí los cierres? Vale, entonces, yo viene en 15 minutos decíamos que podíamos haber entrado incluso más abajo, pero bueno, da igual, que estábamos en esta zona, y en una hora podemos hacer, hacer lo mismo, siempre y cuando se cumplan más factures, ¿vale? No es, no es, no es... No es mmm, algo obligatorio simplemente porque llegas a un soporte o una resistencia ni de coña tendríamos que ver cómo está el RSI tendríamos que ver cómo está el volumen tendríamos que ver muchas cosas dicho esto ya se ve diferente y ya vemos que bueno pues que es una zona de soporte importante vamos a ver cómo se ve el gráfico en cuatro horas pues el gráfico en 4 horas se ve también parecido podríamos estirar esto y llevárnoslo veis hasta ahí y decir oiga es que en cuatro horas bueno inclusive si nos venimos hasta aquí vale en cuatro horas es toda una zona de soporte importantísimo. Casi la perdemos y entramos. Ostras, pues a lo mejor resulta que lo atractivo que parecían en 15 minutos, en cuatro horas no es tan atractivo. Queda una hora y 51 minutos y yo, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, para tomar una decisión aquí, si yo voy a 15 minutos, ¿vale? He podido tomar la decisión aquí. Es un rango muy pequeñito, eh... Más o menos habría llegado de momento a un 0.17, dependiendo de, del apalancamiento que tuviese, ¿vale? porque estamos hablando de, de, de entrar en futuros. un bueno, 0.17 no compensa, pero bueno, el movimiento puede compensar luego un poquito más adelante. Son operaciones que se abren y se cierran mucho más rápido en cuestión de horas, otras en cuestión de en más horas y otras en cuestión a lo mejor de un día. ...me voy a, vuelvo a 4 horas... ...entonces yo digo... ...ostras, para tomar una decisión... ...de entrar... ...en esta zona de soporte... ...en cuatro horas... ...¿qué pasa? Que bueno, pues que tengo una vela martillo... ...pero todavía queda una hora y cincuenta... ...entonces... ...¿qué tengo que hacer? Lo normal... ...es que debería esperar... ...a que cierre esta vela de cuatro horas... ...para tomar una decisión... ...porque igual que ahora está aquí... ...puede cerrarla de cuatro horas aquí abajo o puede terminar en verde, ser una vela muy positiva e irse pan, a la zona de 16722, con lo cual sí sería una operación muy interesante en 15 minutos, ¿vale? Entonces, lo, a lo que me refiero es que mi toma de decisiones de compra y de venta lo hago en función del gráfico. Evidentemente, si trabajo en 15 minutos o oh, me da igual, puedo trabajar, fijaros, en 5 minutos. Fijaros la decisión, la toma de decisión aquí. Perfecta. Tres velas verdes. Y hubiera cogido, eh, nada, un 0,17. Es lo mismo. Pero la decisión no es lo mismo, ¿vale? Que ahora, en cuatro horas, decir... Ojo, oh, hasta que no cierre la vela no puedo tomar una decisión. Porque no lo tengo nada claro. Yo aquí no lo tengo nada claro ahora mismo. ¿Vale? En diario... Voy a mi, a mi gráfica de diaria y evidentemente normal mis entradas van a durar mucho más tiempo. La línea roja que hemos tirado, pues bueno, era este cierre aquí. Aquí no vale para nada, absolutamente para nada esa línea. O sea, no es, no es algo demasiado importante. Tanto en cuanto a 6 se ha apoyado aquí, se ha apoyado aquí y aquí, pues hasta a ver si lo rompe. Pero nada más, no es importante. La importante está aquí abajo, está en 16.436 y lo, y, lo, y lo importante por arriba está en estos cierres que tenemos aquí arriba, que ya la tenemos marcada, en los 16.900. Entonces, tomo decisiones en base a la gráfica que yo he trabajado. Entonces, hay gente que se encuentra muy cómoda, pues pues eh, esperando tranquilamente en diario, eh, que a lo mejor dice, bueno, pues yo voy a esperar a que caiga a la parte de abajo del TP1 o a este mínimo y que vea mi RSI más abajo. Y en base a eso, tomaré una decisión de entrar con mucha paciencia, mucha tranquilidad. Días pueden pasar. vale. Hay gente que viene a cuatro horas y en función de la gráfica de cuatro horas toma una decisión y en el momento que cierra esta vela dice, vale, si, o pone una orden OCO. Si se cumple que esta vela cierra por encima de cierto precio, entra. Si no, anula la orden. Vale. También. Entonces, dice, si, si cumple con esto, lo más probable es que se nos venga a 16.730, inclusive que puede volver a ir a atacar la zona de 16900, pues entonces me vale la pena como una entrada. Y hay gente que en este rango de temporalidad analiza muy bien y se encuentra cómoda. Bien. Hay gente que se encuentra muy bien y analiza muy bien y muy cómoda en una hora y hay gente que lo hace muy bien en 15 minutos y en 5. Inclusive hay gente que trabaja en un minuto lo he visto bueno, conocemos gente todos en la, en la comunidad que en breve empezará a dar clases de de trading y de scalping ¿vale? y va sacando sus operaciones aquí ya saca una operación aquí en toda esta caída ha sacado otra operación ¿vale? en toda esta caída ha sacado otra en esta subida ha sacado otra ¿vale? entonces ¿dónde te encuentras tu cómodo? que es a lo que yo me refería con esa explicación eh, ¿en qué temporalidad crees que tú eh, pues te encuentras más a gusto a la hora de analizar? y ves que eh, tus análisis son más correctos y te llevan a, a, ese, a ese éxito, ¿vale? Eh, y ya está, que no te pones nervioso porque tarda más o tarda menos. Hay gente que es muy buena eh, en 15 minutos y en una hora, y sin embargo en cuatro horas es un auténtico desastre. No es capaz de aguantar y esperar a que esa operación cierre. Y al revés también. Hay gente que en 15 minutos no puede, y en cuatro horas o en, un diario, la caña haciendo su trading. Ese es el, esa es la parte que tú tienes que encontrar. Bueno, dicho esto, ya que estábamos aquí, pues vemos que Bitcoin en una hora, eh, bueno, pues está, como hemos puesto en el, en el corto que he hecho esta mañana, bueno, pues ha pasado esta zona, está haciendo el pullback, y ahora pues a ver qué pasa aquí. Ahora lo importante es que, qué narices va a pasar aquí. ¿Va a ser capaz de rebotar y pasar por encima de estos cierres? ¿O...? No va a tener fuerza, no va a tener volumen, y va a bajar. De momento, ¿qué vemos? ¿Vale? ¿Qué vemos? Que esta vela no ha tenido una mierda de volumen. ¿Vale? Bueno, cierres de Wall Street, todas estas cosas la afectan. Vale, te lo compro. Vamos a ver qué pasa con esta otra vela. Si esta vela empieza a subir más el volumen y empieza a ir poquito a poco hacia arriba, bueno, podemos esperar... Eh, a ver si empieza a cerrar y que la de 4 horas que le quedan estos 45 minutos más otra hora posterior pues sea una vela verde y poder hacer algo al alza eh, la línea de tendencia por otra parte, la línea de tendencia que teníamos aquí de momento vale no se ha pasado tenemos un toque aquí, otro toque aquí y otro toque aquí, otra cosa a tener en cuenta, la ruptura otra cosa a tener en cuenta, vamos a encender el, el, el all one para ver cómo están nuestras medias. ¿Tenemos alguna media por ahí que nos esté haciendo la brasa? Bueno, pues de momento lo que tenemos aquí es nuestra línea Nitro, ya está por debajo del precio, eso es bueno. Por otra parte, tenemos la EMA20, que es la línea naranja, ¿vale? estamos intentando pasarla. A ver si cerramos por encima y tenemos la media de 50, que es esta moradita que viene por aquí vale que estamos es la que tenemos que intentar atacar. vale Pues si se cumple y rompemos línea de tendencia y nuestra línea naranja se cruza, igual que se ha cruzado con la blanca, se cruza con la morada al alza, pues es bastante probable que cumpliendo todo eso podamos llegar de momento a los 16.725. ¿Qué significaría eso? Que no vamos a cogerlo desde aquí, pero si se produce la, el cruce y rompemos la línea de tendencia, más o menos desde esta zona, pues podríamos contar con una subida de un 0,59%. Que por un múltiplo de eh, un 5X para no irnos muy, muy locos. Pues estamos hablando de tener un 2,5% de beneficio. Que no está nada más. Eso es algo que se cumple en un ratito, en unas horitas. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que mmm, ay, y si sale mal. Tendré que poner un stop loss. ¿Dónde ¿no dice voy a poner un stop loss? Pues mira, fijaos como aquí nos está marcando que tenemos este punto de pivote, nos lo está marcando el skip. Nada, solo, ¿eh? ¿Vale? Esta, esta línea es que vemos esta resistencia, ¿vale? Este soporte, este soporte que hay abajo, nos lo da el skip, el solito. Pues me tendré que poner por debajo. ¿Vale? Más o menos. Que no quiero hacerlo tanto, me tendré que poner por debajo de este punto de pivote que tengo aquí. Para apretarme ahí. Depende de cómo vaya a hacer y depende del multiplicador que vaya a elegir a la hora de apalancarme. Bien, Dicho esto, Bitcoin, pues bueno, no está, no está teniendo demasiada eh, chicha. Sí que es verdad, sí que es verdad, que a mí no me disgusta, no me está disgustando el volumen de la zona, pero ya ha vuelto a bajar otra vez. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente hora, si en la, esta noche, si da alguna alegría. Asia no está ayudando demasiado al mercado asiático, últimamente con Bitcoin. Eh, por su parte, Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo, pues un día un poquitito verde. El total market está... Mm, un poquito rojo. Fijaros, vamos a diario, estamos aquí en diario, y vemos que tenemos Bitcoin en verde y Ethereum en verde, pero el total market está en rojo. ¿Qué significa esto? Que del total market ha salido dinero, pero hay más dinero en Bitcoin y en Ethereum porque está en verde, con lo cual hay dinero de las altcoins que ha pasado a Bitcoin y a Ethereum. Están vaciando las altcoins. Y lo que decíamos, las altcoins... Eh, pueden bajar más y están bajando más dicho esto, evidentemente con todo esto en la mano, sabemos que la dominancia de Bitcoin sube, ya está en un 42 y pico y está rompiendo ¿vale? lo que buscábamos, rompiendo estos cierres ¿vale? anteriores con lo cual irá la carrera hacia la zona de 43 este punto de pivotaje que tenemos aquí arriba 42.63 y luego tenemos el punto aquí en 43.45 ¿vale? entonces vamos a hablar de momento de la zona de 43 el dólar index, al final Ayer estaba en verde, hoy está en rojo. Vamos a ver cómo cierra la semana mañana. Y luego... Yo creo que está todo el mundo como está todo el mercado como en empate técnico. ¿no? Vamos a ver si cerramos así el año y ya no hacemos demasiado. Pero nos pueden dar todavía algún susto antes de terminar el año para compensarlo luego a primeros. Por cierto, alguien decía en la comunidad Solana en caída libre. Pues bueno, ahí lo tenemos. Perdiendo... Perdiendo la pérdida. <risa> eh, bueno, pues ahí sigue... Sigue cayendo. Si no me equivoco, no sé si fue ayer o antes de ayer. Sí, hablábamos de la zona de punto de pivote que tenemos aquí. Bueno, ya está, ya está dibujándola. Y hablábamos de la zona de apoyo. Opa, sí, a ver si crece. Aquí, ¿veis? Ayer vimos esta zona. Y hablábamos de esta zona que tiene aquí, este apoyo que hay aquí, la EMA 20. Y estamos hablando de los 7,65. A partir de ahí... Aunque tengamos aquí un pequeño piso, lo importante está en los 4.89. ¿Por qué? Joder. Precio de salida lo tenemos aquí. Y fue prácticamente la primera subida que tuvo. A partir de ahí se fue al carajo. Entonces, de momento, este, este margen que tenemos aquí es súper importante. Y alguien ayer me decía, Solana no va a llegar tan abajo. yo no pondría la mano en el fuego, ¿vale? Y quien dice Solana dice muchas otras criptos. Eh, bueno, hemos estado hablando antes en el curso de Cardano, como un ejemplo de pues, cosas que podrían pasar, y bueno, pues ahí está. Dicho esto, pues bueno, hay bastantes, como hemos visto, la, mucho dinero de las altcoins, lo que decíamos, ¿no? Que ha pasado a, a Ethereum y a Bitcoin, eh, como elementos más sólidos del mercado, y pues, pues aquí rojo, rojo que te la cojo a tope a tope, ya empezamos a la parte verde y un poquito blanca, 0, vamos a darle la vuelta para intentar ver algo positivo, por lo menos, vamos a llevarlo arriba del todo, y tenemos, je, je, je, por un lado, Kratos, con un 21,74, los library gates, ese dinero latis también, con eh, library en tal ha subido un 19%, Naka, mira, Naka sorprendentemente, Bit2Me, que sigue ahí haciendo de la suya, sigue con muy buenos, eh, muy buenas subidas estos días, otra vez un 8, bueno, un 9.34 en estos momentos, fijaros los días que lleva, muy bien, ayer hablábamos de la ruptura de la media de 50, que sería importante, efectivamente ya lo ha conseguido, esto es muy bueno para ir a por la media de 100, a los 0.0096, eh, ¿qué porcentaje sería eso? Pues vamos a verlo, eh, si consigue la media de 100, estamos hablando todavía de un 20%, que además coincidiría con bueno, pues esta zona que tiene aquí de Paradiña antes de caer. Estaría bastante bien, y además coincide también la media de 100 y 200 con el RSI eh, todavía que puede ir al alza. Eh, bien, me alegro porque sé que hay mucha gente que está con Bit2Me, que necesita recuperar un poquito la confianza, y oye, que no deja de ser un exchange, un producto español, que si, si triunfa, bienvenido sea. Eh, pelas. También está por aquí, PSV, One Earth, otro 3%. Eh, esta es de las que decíamos ayer, ¿no? Que cuando el mercado se va un poquito al carajo, las que más o menos se están manteniendo en estos momentos hay que tenerlas muy en cuenta para el futuro también. Celo, eh, Rad, Shiva anda, mira, tenemos por aquí a Shiva Luna Classic también estaba ahí también ayer eh, intentando eh, irse un poquito al carajo, pero al final, a pesar de haber abrazado, Fijaros como hoy está haciendo una parada. Bueno, pues sorprendentemente eh, bueno, son, son cosas que pasan en el mercado que muchas veces no te explicas. Y Shiba. Shiba contra el títer. Vamos a ver qué, qué nos cuenta, si me lo quiere decir. Bueno, pues nada, está otra, otra. Buscando, buscando suelo desesperadamente. A ver si lo consigue. Porque vaya tela. La zona que tengo marcada en Shiba, veis que tengo los 38 y medio también, marcado como una zona en la que se ha soportado y ha rebotado. Se ha soportado y hizo este pequeño rebote, esta pequeña subida, y ahora se está soportando en esta zona, pues si luego hace una, si hace una subida, lo más probable es que lo haga a la zona de resistencia. ¿Qué pasa? Pues joder, cualquier subida de estas, que parece que no es nada, eh, si la medimos, eh, tampoco es que sea mucho, pero eh, no deja de ser un 23%. ¿Vale? Lo digo como... como pues como nota, para que lo notéis, lo tengáis claro y que si se mantiene por encima y rebota un poquitito, pues puede daros una, una satisfacción. A mí, personalmente, ya sabéis que las algo en este momento no me llaman mucho la atención y no voy a ir con ellas. Cake también está por aquí. Alguien me preguntó ¿qué piensas de Cake? Pues yo pues sigo pensando bueno, blog tengo por ahí guardadas unas cuantas que es una herramienta fantástica, es una herramienta que va a tener que seguir diciendo mucho mucho mucho mucho y que cualquier proyecto de intercambio que quieras ahí va a tener que salir en Cake si no estás en Cake es como si no estás en internet, no estás en ningún sitio. Así que, bueno, creo que tendrás un momento. Pero ahora mismo no es solamente Cake, no es solamente Blog, no es solamente ABA, no es solamente SIS. Es que eh, está todo como está. Y eso es algo con lo que no podemos ni debemos luchar, no debemos luchar contra el mercado. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, que está intentando terminar alguna vela de diario eh, bastante baja. Vemos como la vela que buscábamos en, en esa operación de 15 minutos bueno, pues sí que está rebotando vamos a ver si termina con un volumen más o menos decente, igual o superior a la vela anterior, y qué pasa cuando llegue a tocar la línea de tendencia, si toca la línea de tendencia y la rompe, pues tendremos más beneficio que si no lo hiciera eh, estamos hablando de un mercado de una hora, vale, era simplemente para que vierais cuál era eh, por qué he hablado yo de, de trabajar en una hora, de trabajar en 15 minutos o de trabajar en cuatro horas, en fin, chicos chicas Día 29 de diciembre, mañana último día, digamos, laborable del año y con posibilidades de hacer algo en el mercado. Personalmente, más allá de si no veo una oportunidad muy clara, no voy a entrar a hacer ningún trade. Y creo que es lo mejor que hay que hacer ahora en estos días, ver los toros de la barrera, terminar de formaros, leeros un buen libro de trading, haceros un buen curso de trading, tenéis uno, ya sabéis... Pues no, no os lo voy a contar, que tenéis por aquí debajo los links, el que quiera hacerse un regalo de verdad eh, y bueno, pues poco más solamente desearos que aunque nos vayamos a ver mañana y pasado y ya sé que yo soy muy pesado eh, que estéis pasando unas felices fiestas que no trabajéis demasiado, que descanséis y lo más importante y de verdad que os lo digo preocuparos de las cosas que de verdad son importantes ahí lo dejo lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.